El comandante Daniel inauguró el Estadio Nacional Este jueves se realizó el acto inaugural del Estadio Nacional Denis Martínez Con asistencia de la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo Así como es grandes peloteros de las grandes ligas Igualmente participaron nuestro hermano Denis Martínez Junto con su esposa, su hermano y sus hijos en este acto solemne que marca una gran historia del béisbol en Nicaragua. Bueno, como podemos observar, el estadio tiene todas las facilidades de un estadio moderno, ¿verdad? el estándar de calidad como se concibió por orientación del presidente de la República, pues con el asesoramiento de la Grandes Ligas, y esperamos que a partir de hoy la afición deportiva del béisbol particularmente pues disfrute de las facilidades ¿verdad? de este estadio tanto los jugadores como los aficionados de tal manera pues que a partir de hoy inicia una nueva era en el béisbol de Nicaragua que nos permitirá disfrutar espectáculos de alto nivel deportivo eh, bueno mira, eh, en primer lugar es una buena impresión que, que tenemos a eh, el mejor estadio centroamericano a nivel centroamericano eh, donde, donde podemos ver de que la gente está asistiendo, verdad y pues cuando se inaugura ahora esta inauguración va a ser súper mejor verdad eh, tenemos un buen estadio no hay, no hay que envidiarle al otro, al otro país ¿verdad? el comandante Daniel dio la palabra al hermano Denis Martínez acompañado de su familia y también se realizó el primer lanzamiento en esta Nicaragua, Nicaragüita donde se están desarrollando todas estas obras con ese poder infinito del amor de la dedicación, del esmero, del servicio y que nos permite alcanzar estos logros y sobre todo consolidar la unidad por el bien común en nuestra Nicaragua, siempre libre y bendita.